Hola, soy Peor locos. estamos en Los Perdidos, pues este es el segundo episodio ya. Esta serie pues pienso terminarla, no sé si os gustó o no, pero pues, a mí me encanta y lo voy a subir. Bueno, vamos pues, a continuar. En anteriores episodios... No veo traumatismo en la cabeza. Diría que sufres amnesia por el shock del accidente. Y la cámara. Haré pedazos esa foto. Y luego te mataré. Y bueno chicos, por aquí nos quedamos. Hmm. A ver qué pasa, oh Dios, oye, como corre a ti. Un monstruo. Sí. Joder, un monstruo. Vamos a ver qué coño hay ahí. Bueno. El hombre que me amenazó de muerte mencionó una foto misteriosa. Voy a encontrar en mi cámara antes de que vuelva a atacar. Vale, pues ahora se supone que te voy a encontrar en la puta cámara. ¿Qué me dices? Eh, forastero, no pareces peor para variar. A lo mejor puedes buscar en la cabina, en la selva. Pero ten cuidado, hay algo ahí siniestro. Y no sé si podrás despistar a Jack. No deja que nadie vaya. Eh, Pimpollo, ¿has encontrado el tornillo que te falta? Es posible, pero aquí no hay nada gratis. ¿Tú qué tienes para mí? Si lo tocas, lo compras. Vale. ¿Y este qué tiene? Estas son linterna o ¿Este son Ah, se ve una lámpara. Y aquí puedo vender, ¿no? Y no también fue una antorcha ¿Te bien? Un trato es un trato Yo tengo una antorcha en mi inventario Eres el chico de la amnesia, ¿no? Sí. Jack me habló de ti Yo soy Claire, la chica embarazada Eso espero No puedo tener no. al bebé ahora Aquí, sola, en esta isla lo No, lo siento, no Pero Kate y algunos más han encontrado otra parte del avión A lo mejor está ahí ¿A dónde crees que vas? ¿Es que intentas matarte sí. o qué? No sé qué había allí, pero de momento nos quedaremos aquí. Mira, entiendo que la cámara puede ayudarte con tus recuerdos, pero no te dejaré arriesgar tu vida para encontrarla. No lo sé. Entró en la selva antes de que pudiera ver bien. Vale. ¿Puedes hacer aquí una pausa? Bueno, pues ya he vuelto. Y... no sé, buscar una forma de que nos deje pasar o algo Voy a coger los fusiles Mira, aquí está la de recuerdo Bueno, vamos a hablar con ella se supone que es medio fantasma O algo así, yo qué sé Bueno se escabulló de alguien ¿Cómo lo hizo? Estoy un poco lento He conseguido algo Pero falta algo más Tengo una parte Pero necesito más eso es. Vale. Empieza a ver. Ya esa es la foto, aunque haya sería un palo en medio. Se supone que tiene que estar el pescador y la mujer y un poco del barco. Vamos a recordar lo que pasó. No puedo creer que hagas fotos para la sección de viajes. ¿A quién has fastidiado en el periódico esta vez? Anda, date prisa y haz la foto o al final me iré con ese pescador. He visto fotógrafos de boda más rápidos que tú. Sí. en la grabadura. Por fin me he enterado. Sabo irá a Australia la próxima semana. Después de tantos años, podré pillarle con las manos en la masa. No puedo creerlo. Me rompe el corazón. Pero debo guardar el secreto. Por mucho que quiera, mi chico, sé que no resistiría la tentación de entrometerse. Y nada me impedirá coger a Sabo. Sabo. De mujer que afirma que está a punto de encontrar un hombre llamado Sabo. La ha seguido hasta Australia, y no, lo encontrado, no, lo y no le ha contado este secreto a su amante. Ya hemos examinado la grabadora, vamos a ir por el periódico. Robo de un agente nervioso en Hanso, 8 de agosto de 2004. La policía de Sri Lanka firma el robo de un agente químico nervioso del laboratorio de la Fundación Hanson en Sarbaramabua. Un analista de seguridad de Hanson aseguró que el compuesto desaparecido no supone una amenaza. El peligro es insistente, porque fuera del entorno del laboratorio el compuesto pierde su actividad en pocas horas. Okay transparente no un poco, ¿eh? Co Tailandia, domingo de domingo 15 de agosto de 2004, Hoy he llamado a Australia, Sabo ha cometido un error grave y Rico lo ha averiguado, El Rico sabe sacar los otra posición de los demás, me reuniré con él en su generosa tienda de empeño, lunes, me ha sorprendido con un pecho, collar, muy romántico, esta vez lo está haciendo todo bien, no como en Venecia. Vale, pues ya se han encontrado los tres elementos de la memoria. Vamos a hablar con... con. ella. Cielos, no me digas que eras la novia. Tranquilo, mientras esté contigo, seré la eterna dama de honor. <ríe> y yo siempre seré tu eterno caballero. <ríe> Quiero ir a ver esa isla, pero necesitamos ese barco para ir. No creo que el viejo nos lo deje. Yo sé cómo conseguirlo. ¡Shuai Dai! ¿Hablas tailandés? Diony, Tek, Tek. ¿Qué demonios le has dicho? Digamos que los hombres están deseando ayudar a damiselas en apuros. Vamos, Romeo, llévame a dar un paseo romántico en marca. Vale, bien. Pues ahora tenemos que buscar la forma de ir a la selva Ella engañó al pescador Ella mintió Mintió Vale Está claro lo que hay que hacer ya, ¿no? Tenemos que mentirle a este hombre de aquí Para conseguir lo que queramos ¿A dónde crees que vas? ¿Es que intentas matarte o qué? Lair se ha desmayado ¿Qué? ¿Ella está bien? ¡Quédate aquí! ya está era fácil bien pues ya que le hemos engañado vamos a buscar una manera muchacho ven aquí estoy aquí en el cicus baniano apuesto el... a que no tienes permiso de jack para estar aquí no sé qué hay en la selva vale pero sé que los cicus banianos son un buen refugio escóndete en la raíz hueca y estarás a salvo ok Son banianos. Eso ya lo sé. Es extraño. No sé qué hay en la selva, pero parece que esos árboles son un buen refugio. Según dicen hay algo en la selva, un monstruo o algo así. Voy a coger las papayas y mostrar lo siguiente. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda era eso? no se sale bien viento a y bueno si os ha gustado el vídeo, dadle a like, eh, ya veremos lo que pasará si llegamos a la cabina, si eso nos pilla, lo aparece en el capítulo 3, en el siguiente, que lo subiré después de, de otro vídeo, pues lo suba mañana porque eso ha pasado, ya mi canal está siendo un poco más activo, y bueno, si os ha gustado el vídeo dadle a like, compartidlo, comentad y sobre todo suscribiros, ¡Hasta luego!